institución educativa superior desde la universidad y en especial en la facultad de ciencias y tecnología consideramos fundamental la formación en el, en el ámbito de la creación de videojuegos desde hace ya varios cursos contamos con, con la mención en diseño y creación de videojuegos en el grado en ingeniería informática que permite completar la formación eh, pues fundamental ¿no? de, un, de un ingeniero informático con un recorrido completo ¿no? en la vida de, de, de un videojuego desde la conceptualización y diseño a la ionización y desarrollo y hasta su eh, comercialización. Además, eh, pues bueno, completamos eh, nuestra oferta académica en este, en este ámbito con un título propio en gamificación, que, que bueno, pues esta disciplina transversal tiene, tiene cada vez más presencia ¿no? en, en las aulas y en, y en muchos ámbitos eh, de, de nuestra sociedad y ha pasado a ser pues, un elemento clave ¿no? en, en las nuevas formas de, de aprendizaje. La globa de final. Básicamente es un hackathon, un, uh, un encuentro de colaboración, es un evento lúdico también que pretendemos que sea divertido en el que eh, personas de distintos perfiles eh, de distintos perfiles formativos o distintas digamos inclinaciones o talentos se ponen a trabajar juntos durante 48 horas para intentar desarrollar un videojuego o un juego. La Global Game Jam no solo es no solo impulsa el desarrollo de videojuegos sino también en juegos que pueden ser juegos de mesa, juegos de cartas, eh, etcétera. Nos proporciona una excusa para eh, explorar y analizar las posibilidades de desarrollo tanto profesional como personal de los eh, jóvenes burgaleses a través de la innovación de la tecnología del emprendimiento ...para intentar pues eh, también eh, que encuentren eh, otras, otras actividades, otras salidas profesionales... ...sin necesidad de tener que abandonar necesariamente la ciudad o toda la provincia... ...porque hoy en día hay que decir también que eh, la producción de, de videojuegos... ...se puede hacer desde cualquier parte del mundo, la, la Global Game Jam es una prueba de ello... ...porque no en vano eh, se celebra en todo el mundo, Burgos pretende ofrecer... Eh, con la colaboración de la Universidad pretendemos ofrecer esta oportunidad también para los jóvenes burgaleses.